La presencia de una académica ampliamente reconocida en los temas que nos ocupan el día de hoy. Ella es Marisol, la doctora Marisol Andrés Hernández, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Gestión de Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho, eh, Programa de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, eh, Universidad de Alicante, España, obtuvo la calificación de sobresaliente. Con laude por unanimidad por una investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 mm, catedrática de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en la especialización <coughs> en Derecho Ambiental siendo también parte del equipo que diseñó el programa curricular de la especialidad bueno, ya está ahí <risa> Entonces, eh, pues sin más, bienvenida a la doctora. Eh, muchas gracias por estar aquí y por favor, eh, siéntase usted libre para este, interactuar de la manera que usted considere para las respuesta. Muchas gracias, Claudia. Agradezco a la coordinación de este seminario, a Carlos en la distancia, a ti que han estado digamos, tratando de darle seguimiento a este esfuerzo que es tan necesario y por supuesto, pues a todos los asistentes que sin ustedes nomás esto no, no fluye, ¿no? Eh, como ustedes verán, me invitaron a participar en la mesa de derechos económicos, sociales y culturales y yo agregaría y ambientales, ¿no? Ya hablamos de los DESCA. Afortunadamente ya tenemos una relatoría este, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta interdependencia de los derechos pues, nos lleva a reconocer que tenemos que hablar de estos derechos humanos este, de carácter colectivo que están implicados. Entiendo que han tenido diversas sesiones y ustedes siempre están sentaditos, muy atentos, escribiendo y escuchando, y ahora me gustaría un poquito, eh, no sé si tengan el micrófono para las preguntas, porque me gustaría rápidamente escuchar eh, tres principios básicos para poder dar seguimiento a la presentación de hoy. El primero es, ¿quién me dice qué son pueblos indígena que es un pueblo indígena, que son pueblos indígenas. No, hemos trabajado a eso. Entonces, sí, ¿por eso, por eso, por eso, por eso, eso es lo que quiero. Como ha quedado tan claro, quiero que alguien haga a favor de. Sí, bueno, yo elijo por la lista o ustedes, alguien voluntariamente. Sí, tenemos que traer la lista de plano. A ver, por favor. Si bien no hay una definición que podamos dar. Eh, de todo, hay instrumentos internacionales y nuestra constitución los define como aquellas personas que habitaban el territorio actual del país antes de los procesos de conquista y que conservan sus propias instituciones económicas, sociales y culturales. Básicamente son los elementos que, que, que, bajo los cuales podemos definir pueblos indígenas, pero desde la antropología y otras ramas hay una discusión en torno a por qué se definen de esta manera. Si hay muchos pueblos indígenas que, eh, por ejemplo, son migrantes, que hay muchas variantes que lo no reúnen esas categorías. es la ¿no? definición internacional aceptada? Okay. occidentalmente aceptada y mexicanizada ya, por, como dices, por nuestra constitución. Bueno, quisiera pasar primero con este marco contextual, eh, que reconozcamos recono, nuestra diversidad cultural y las condiciones económicas asociadas a ella. Este, Ya ustedes vieron que tenemos más de 68 grupos étnicos, esto habla de una gran diversidad cultural y lingüística. Pero paradójicamente, cuando hablamos del contexto, resulta que 7 de cada 10 indígenas están en pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? ¿Lo saben o no? Digo, porque a lo mejor no lo han visto y yo aquí lo estoy acuchillando. Si no lo sabe, pues digan, no lo hemos visto y o sea, se acabó. ¿No? Bueno, imagínense cuál es... ¿Sí? ¿Alguien lo sabe, la mano? Okay. Hola. Ah, Hola, de acuerdo con un informe de la CIDH sobre pobreza y pobreza extrema, Ajá. menciona que los países en todo el mundo, especialmente en América Latina, eh, realizan esa distinción de acuerdo con una línea de base, que esta mide eh, la, la, eh, la, el, el salario que adquieren las personas y que alcanza para pagar una canasta básica. El, la, la línea base se encuentra midiendo la pobreza y la pobreza extrema se encuentra debajo de esta sin embargo la CIDH hace un, un análisis diferente diciendo que la pobreza no se debe de medir así sino a través de un enfoque multidisciplinario en el que se consideren también las violaciones de derechos humanos eh, eh, las carencias que pueden tener estos en general Muchas gracias, bueno de acuerdo con, con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México que es el CONEVAL su último informe de 2016, estas son las cifras. Entonces, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, si sí, grosso modo es que la pobreza extrema es aquel que no tiene para pagar el alimento del día. Obviamente, si no tienes para pagar el alimento del día, no tienes para nada más. Ni educación, ni transporte, ni vivienda, ni servicios de salud, ni mucho más. Imagínense cuál es el grado de pobreza de nuestros países y de nuestras comunidades y pueblos que los tenemos que subcategorizar en una pobreza extrema. Y que la pobreza no es suficiente como para ubicarlos en ese rango. ¿no? Otra cosa, bueno, ya nos hicieron favor de aclarar que son los pueblos y comunidades indígenas, aquí en nuestra Carta Magna están reconocidos y también están eh, implicadas las comunidades indígenas, que como bien dijeron, se puede someter a una discusión grande ¿no? en torno a otras miradas o aproximaciones de lo que entendemos por pueblos y comunidades indígenas. Pero así como somos ricos culturalmente en este país, pues también somos ricos eh, biológicamente, somos ricos mineralmente, somos ricos en materia de hidrocarburos, somos súper ricos. Entonces, por eso todo el mundo nos mira, todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos. ¿no? Y siguiendo un poco, el doctor Zámano, eh, en la charla que les presentó hace un ratito, hablaba de sustentabilidad y hablaba de aprovechamiento sustentable y de las diversas leyes que también tocó, pues digamos que es el eje transversal. ¿cuáles son los tres elementos de la sustentabilidad? La accesibilidad. la accesibilidad sin miedo, no pasa nada no han visto ambiental Bueno, ok, entonces eh, los tres elementos de la sustentabilidad si, si se imaginan un diagrama de B ¿si ¿sí se acuerdan cuál es el diagrama de B? ¿Sí? no ¿Ah, están dando... ¿No la porque sí, sí, porque ahorita los paro aquí a dibujar en la forma. El de los tres y ¿no? Y donde converge, es, bueno, ese es el, el, el ámbito donde está la sustentabilidad. Y lo que están los tres elementos este, que se encuentran es, por un lado, el aspecto social, por el otro, el aspecto ambiental, y por el otro, el aspecto económico se supone que tenemos que lograr un equilibrio entre esos tres elementos para hablar de sustentabilidad si nosotros esos tres círculos los convertimos en una locomotora con vagones ¿quién creen que lleva la máquina? el motor el social alguien dijo el social estaría padrísimo pero no, va en el vagón trasero ¿no? la economía efectivamente el factor económico es la locomotora que va arrastrando a los otros vagones. Entonces, quien lleva la directriz, quien lleva el mando, quien guía los intereses de esos tres, pues es el factor económico. ¿no? Los poderes salvajes, el maldito neoliberalismo, el capitalismo voraz, o como le querramos llamar. Pero al final del día, entonces la sustentabilidad desde el punto de vista fáctico es una utopía. Está muy difícil de lograr que haya un equilibrio entre estos tres elementos. Ahora, si esa es la sustentabilidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aprovechamiento sustentable? ¿Qué se les ocurre? De los recursos naturales, de la biodiversidad, de las semillas, del agua. En cualquier ley ambiental que veamos vamos a encontrar. Y el aprovechamiento sustentable del suelo. ¿Cómo será eso? supondría que cuando todos obtienen beneficios de esa riqueza, de una manera equitativa. Ok, se supondría que todos podríamos tener acceso de una forma equitativa a los beneficios que derivan de esos recursos, pero no solo nosotros de aquí y ahora. La sustentabilidad tiene un componente ético, moral, filosófico, que trasciende nuestra generación y que está esperando también que las generaciones que vienen detrás de nosotros sean susceptibles de beneficiarse al menos de esto mismo que nosotros nos estamos beneficiando hoy. Ajá. Ahora, bajo este escenario que nos presentaba por ejemplo Miguel y supongo sus sesiones previas, ¿creen que vamos hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos? No. Estamos comprometiendo el aprovechamiento de los recursos, estamos comprometiendo la soberanía alimentaria, estamos comprometiendo el abasto de los recursos energéticos, Estamos comprometiendo el suministro de los recursos hídricos. O sea, no estamos siguiendo la ruta correcta. Y de plano, ¿qué no nos damos cuenta? Sí, pero, pero el jefe, jefe bien, manda, ¿no? Y pues ahí vamos atrás en, en, el, en la locomotora, al ritmo que lleva y a la velocidad que lleva, sin tener este, mucho margen de acción. Creo que este seminario, uno de los roles fundamentales que cumple es la divulgación, la difusión, la formación, la concienciación evidentemente cada uno de nosotros nos desenvolvemos en trincheras diferentes pero cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en esa trinchera a lo mejor no vamos a por sí mismos o por sí solos vamos a lograr el gran cambio pero por lo menos quedamos con la satisfacción de que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento en esa trinchera bueno ahí les muestro los recursos de los que somos también favorecidos en materia minera, ustedes saben, tenemos concesionadas más de 32 millones de hectáreas en el país. Y las concesiones, este, para quienes saben de la ley minera, pues se otorgan por 50 años y pueden ser prorrogables por otros 50 años. ¿Qué significa cuando hablamos de una cosa que la tenemos reservada por 100 años? ¿De qué hablamos? de la alimentación de recurrir a esos recursos naturales ¿de qué más hablamos? de la explotación, de la explotación. ¿sustentable o no? no, no. si Hablando ustedes se fijan en esa imagen del saqueo ¿no? si ustedes ven esa imagen no solamente es el aprovechamiento de la minería es la destrucción del tejido social es la destrucción de los recursos naturales que están por encima de esas montañas o de esos montes que albergan los recursos minerales Canadá es uno de los países mineros más importantes del mundo. Y si uno va volando por Canadá, uno solo ve bosque, bosque, bosque, verde, verde. Y uno dice, ¿y dónde está la minera? ¿Dónde está la minera? No, sí, la minería que se lleva a cabo en Canadá. ¿Por qué no la vemos desde el aire? Porque no es la minería, a cielo abierto que vienen a practicar aquí. Es la minería con otras condiciones que les permite mantener los recursos que están encima. Claro que sale más cara. Pero pues, por eso vienen acá, ¿no? Porque aquí les damos chance de hacer lo que quieran, como quieran. ¿De qué les sirve a México aparecer en el segundo nivel de ranking de, como productor de plata? ¿De qué les sirve? ¿De promoción para la inversión? ¿No? No les sirve de absolutamente nada. El pasivo ambiental que nos dejan es tan grande que realmente yo preferiría que no estuviéramos en ningún nivel del ranking de explotación de plata porque esa riqueza no es para los mexicanos ese beneficio no es para los mexicanos la ley federal de derechos que es la ley que regula los pagos al Estado por el aprovechamiento de ciertos servicios y ciertos recursos exige el mismo pago para el que saca cobre para el que explota oro para el que explota aluminio Pero no hay una equidad no hay un beneficio para el Estado. Entonces, ¿a quién responde esta ley? Porque si empezamos a ver cada ley, ¿a quién responde? Como ahora veíamos la ley general de biodiversidad con Miguel, pues ¿a quién responde? ¿A qué interés responde la ley federal de derechos? ¿Quién está atrás de Minera México? ¿no? Hoy que tenemos derecho a la información, ¿quiénes son los socios de Minera México? ¿No? vieron el accidente con el río Acanuchi el desastre que se provocó por la ruptura de los tales mineros y a la semana en el cine nos presentaron unas pantallas enormes el grandioso este río Sonora que había sido limpiado por Minera México ¿no? y las maravillas que ha hecho esta empresa por la zona y ese litigio duró mucho tiempo ese conflicto duró mucho tiempo al final se arregló en un convenio con Profeta, con Conagua con Semarnat con la propia minera. ¿Por qué? Porque se están violentando los recursos naturales y no solo los recursos naturales, la gente que depende para la siembra de los ríos, no solo es el río Sonora y el río Bacanuchi, todos los arroyuelos que se desprenden de estos grandes ríos. A lo mejor nosotros nos comimos un poco de esta sustancia en un ceviche, en un sushi, en tu pescado a la talla, al mojo de ajo, porque todo eso llegó al océano. Algo que tenemos que entender es que la contaminación no respeta fronteras, tampoco afecta solo a quien la origina, nos afecta por igual a todos. Y en, la, en realidad coincido con Miguel con que por lo que estamos luchando, no solo los pueblos indígenas, deberíamos estar todos junto a ellos, es por la vida misma. El mantenimiento de los recursos forestales, el mantenimiento de los recursos genéticos, el mantenimiento de los recursos hídricos, de los bosques y de las selvas, es el sostén de la vida misma, de todos nosotros, no solo de los pueblos y comunidades indígenas. Y eso es algo que no hemos logrado entender. Todavía los alumnos cuando entran a la Especialidad de Derecho Ambiental y les pregunto qué fue lo que les motivó, pues que les preocupa la contaminación, que la industria, que el maldito gobierno que el Estado, ¿no? que las transnacionales ¿por qué? pues porque están destruyendo la biodiversidad y eso que los pues, pobres y los animalitos, si son endémicos, si son los últimos, es el sostén de la vida en lo que se está destruyendo es el sostén de la vida en lo que estamos comercializando y eso es lo que nos tiene, es una mirada reduccionista del problema así como con la cámara de Iván, tendremos que abrir el foco ¿no? para ver toda la complejidad que está detrás de este capitalismo voraz que se está, este, digamos, tragando, succionando nuestros recursos. Estamos actuando con una mirada cortoplacista que tenemos que ir modificando. Siempre las, las cuestiones gráficas pues, son más este, ejemplificativas. ¿no? nada más para que vean la cantidad de concesiones mineras que tenemos en el país o sea, es brutal el número de concesiones y eso alguien, no lo dijeron ustedes cuando le pregunté ¿qué significa tener 100 años algo reservado? significa un monopolio significa eh, especulación significa pasar por encima de los derechos colectivos de los pueblos porque de acuerdo con el convenio 169 ¿ese ya lo vieron? ¿ok? Regular. Bueno, de acuerdo con el convenio 169, toda medida legislativa o administrativa susceptible susceptible de afectar a pueblos y comunidades indígenas debe ser sometida a consulta. Una concesión minera es una medida legislativa o es una medida administrativa. No es nada. Es una medida administrativa. ¿Ustedes creen que todo eso que está concesionado fue sometido al procedimiento de consulta? Claro que no. Escuché que había muchos abogados aquí, y para los que son abogados, el principio de irretroactividad es el que usan mucho para defender a las empresas. No es que ya tiene una concesión, y pues ya, lo dado dado, ¿no? porque pues el principio de retroactividad lo protege no, este que produce plaguicidas pues ya la hizo, porque tiene una licencia para producir este, esta cosa mortal que nos mata a todos, inclusive a él y a sus hijos y a su familia no. pero tiene una licencia por 20 años entonces ya nos amolamos porque pues ya le dimos la licencia y el principio de retroactividad ya la corte dijo que el principio de retroactividad no es irrestricto, se debe de analizar casuísticamente y que cuando pondere el interés público se opera la retroactividad entonces tenemos que ir teniendo claros cuáles son nuestras rutas de acción para tratar de reconducir esto otro mapita ¿no? ese mapita lo que nos muestra es las áreas naturales protegidas de las que hablaba hace un rato Miguel y las localidades indígenas ¿qué observan en el mapa? ¿qué hay? ¡Oh, voilà! ¡Coincidencia! ¿Y por qué será coincidencia? Porque los indígenas son considerados mundialmente como los defensores del ambiente, como los guardianes del los porque que han emprendido estas luchas por preservar los recursos y por ello nuestras áreas naturales protegidas ahí quedan intactas hasta cierto punto. Ok, porque esa es una mirada, ¿no? De que los pueblos y la naturaleza están en comunión y todo va muy bien y lo cuidan y lo que... Pero otra mirada es justamente, a ver... Pues que también la población indígena en su mayoría es de ¿no? Ajá. Sí, son quienes tienen que trabajar, que trabajan en tierras y están involucrados con la fuerza pues, productora de alimentos. ¿no? Ok. Entonces pueblos agrarios y campesinos y pueblos indígenas tienen una relación directa con la naturaleza, con el entorno, son nuestros productores de alimentos. Pero esas son miradas bien bonitas, hay otra más fea y es el ocultamiento de la pluriculturalidad en este país que obligó, que expulsó de la vista de todos a los pueblos y las comunidades indígenas y que los orilló a irse a donde no los viéramos, a donde no molestaran, a los lugares más inhóspitos, más inaccesibles, sin caminos, ¿no? que ahora son los lugares mejor conservados, que ahora son los lugares que tienen una mayor riqueza biológica, unos paisajes preciosos, y que entonces hoy quieren todos los inversionistas poner ahí su hotel, o quieren ahí instalar la, eh, el aprovechamiento de recursos genéticos a través de la bioprospección. Esto es lo que hablaba eh, el compañero en su intervención hace un rato, que le conoció un libro hace 20 años sobre bioprospección. Pues la bioprospección se hace desde hace muchísimos años, y se ha saqueado este país. La pastilla anticonceptiva que se consume a nivel mundial es resultado de una planta mexicana. ¿no? ¿Y qué beneficios se repartieron a la comunidad? Ninguna. ¿no? Entonces ahora lo que estamos viendo es que hay un reparto y un aprovechamiento de beneficios tangibles e intangibles. Todo entra en el comercio, todo entra en la caja, todo entra en la negociación. Ahora aquí tenemos que es esta gran biodiversidad que quieren las farmacéuticas, que quieren las empresas climatológicas. ¿Por qué la bioprospección? ¿Por qué es tan interesante para estas empresas eh, el acceso a los recursos genéticos? Pero no así solito, ¿eh? porque Miguel hablaba mucho de Nagoya y el acceso a los recursos genéticos. Nagoya se tiene que ver en Mancuerna. Recursos genéticos y conocimiento tradicional. Esa es la riqueza de Nagoya el conocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y tradicionales respecto de esos recursos. Eso es lo que le interesa a las empresas. ¿Por qué les interesa eso? ¿Por qué creen? ¿Quién dice yo? Sí, sí, cuéntanos. ¿Por qué? Pues, porque creo que de alguna manera... Es lo que se patenta y justo se comercializa, ¿no? O sea, todas estas plantas, por decir un ejemplo, la stevia, ¿no? O sea, realmente estaba en territorio indígena y es lo que patentan como algo propio que en realidad es perteneciente a estas comunidades. Y sí, ya cuánta riqueza a partir de stevia a nivel mundial, ¿no? Ahora sí viene stevia y ahora sí ya nos dicen que el canel el sucre y todas esas cochinadas de sacar dan o sea, cáncer y todo pero antes nadie nos decía nada ¿no? antes era nuevas de su café con su sucre y los, quién sabe qué cosa no bueno en realidad alguien en por aquí su mano sí eh, bueno también eh, el banco de datos que se va generando de las muestras que se recopilan de, de toda la la biodiversidad ¿no? existente en las áreas naturales protegidas y la manipulación genética. A un futuro también, ¿no? De, y el origen, sobre todo, de dónde se encuentran esas muestras. Claro. A ver, aquí la compañera. Sí, yo creo que lo importante del conocimiento, o de la importancia que le dan al, al conocimiento que tienen las comunidades sobre las plantas, es que se ahorran una parte, ¿no? De esa prospección biológica, porque ya las comunidades hicieron esta prueba y error, ¿no? Ya aprendieron, y entonces la empresa, pues se ahorra toda esa prospección y entonces simplemente trasla y patenta, ¿no? Y ya genera como, pues las eh, pues sí, las síntesis, ¿no? O, o las fuentes artificiales de esa planta. ¿Cómo te llamas? Frida. Bravo, Frida. Justo es eso. Cada vez que una farmacéutica o una cosmética viene y toma una muestra en la planta, van a pasar 15 años en lo que averigua para qué sirve esa mata y puede pasar 15 años para que diga para nada, para su interés. En cambio aquí ya llega con la comunidad y le pregunta, oiga, ¿qué se toma cuando les da diarrea? Ah, pues hago un té de esta planta. Ah, pues voilà, ¿no? Oiga, ¿qué, ¿qué se pone para las quemaduras? Ah, pues tatemamos de esta otra y nos la ponemos. Ah, pues muy bien. ¿Y qué se toma para el dolor de cabeza? Entonces son años... No solo años, no solo es tiempo, son muchos millones de dólares ahorrados en este proceso. Eso es lo que está detrás de Nagoya. ¿No? Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de Nagoya. No solo son las plantitas, los recursos, los bichitos, ¿no? ¿no? No, no, Es esta combinación de los recursos y el conocimiento asociado a su utilización con fines industriales, con fines económicos algo que contempla la ley de biodiversidad que, que yo creo que sí estaremos todos más pilas para discutirla si es que se abre la discusión como sea la compañera es el tema de, no se habla de territorios indígenas se habla todo el tiempo de tierras, se habla de la noción occidental de propiedad cuando ya la corte interamericana de derechos humanos está protegiendo no solo la propiedad sino también la posesión que justamente nos habla de esta existencia ancestral y que no necesariamente cuentas con un título de propiedad reconocido y otorgado por el Estado eso está omiso, este, omiso en la ley de biodiversidad tampoco está reconocido el reparto agitativo de beneficios de una manera clara como se mencionaba y esto nos habla de una asimetría de poder, imagínense a nuestra comunidad huichol de donde quieran negociando con Bayer el reparto equitativo de beneficios ¿no? o con cualquiera, digo, no, no entra nada contra Bayer, sí. fue la que se me vino a la cabeza no puede ser cualquiera otra hay una asimetría brutal y les voy a contar una experiencia que nos pasó en el 2010 así como aquí en México tenemos CONACYT que es este Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en Europa tienen un mismo consejo pero se llama FONCICYT que es el fondo, ¿no? para los mismos fines más o menos. Se dio una cantidad importante de dinero para hacer estudios en México sobre la posibilidad de llevar a cabo eh, la formación de los pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo la difusión del protocolo de Nagoya, que apenas estaba ahí cocinando y tratando de entenderse, para justamente garantizar una equidad en el reparto equitativo de beneficios. ¿Y saben a qué llegamos? Estuvimos en cinco comunidades en el país nadie, es el tema de la interculturalidad y de la cosmovisión, nadie está de acuerdo en patentar. ¿Por qué? Les explicamos, van a llegar, se van a llevar su conocimiento, van a hacerlo en pastillas, en ungüentos, en jarabes, y entonces como ustedes se deben beneficiar de algo, pero ustedes tienen que aprender a decir de algo, ese algo cómodo, y además hay que proteger este conocimiento que ustedes tienen a través de una patente. ¿por qué creen que se negaron a patentar?, con talleres, explicándoles en su lengua, ¿por qué creen?, ¿no?, ni idea. Pues Tal vez porque lo, no, no creo que las, los pueblos indígenas lo consideren como únicamente suyo, ¿no? o Ajá. exclusivamente suyo, más bien tienen esta noción más de lo comunal, y tal vez sea por eso. Mismo. ¿Cuál es tu nombre? Denise. Aquí por la gente talentosa. Así ah, Denise, tal cual lo dijiste. El problema era que la comunidad de San Luis Potosí nos decía es que este conocimiento no es mío. Era de mis tatarabuelos, luego de mis abuelos, luego de mis padres. Hoy lo tengo yo y luego serán mis hijos luego de mis nietos y tal. No sé hasta dónde es has tu alcance, pero no me lo puedo apropiar además también lo tiene la comunidad vecina y además también la tiene la comunidad del otro lado de la sierra no logramos, primero no había una palabra para traducir propiedad intelectual esa noción de apropiación fue compleja traducirla, ¿no? Entonces quiero que, que, que, que abramos un poco más nuestras nociones, nuestras visiones, que seamos más empáticos, todo el tiempo queremos llevarles a los pueblos y a las comunidades cable, teléfono internet, ¿no? como que queriendo que sea el desarrollo, sin respetar su derecho al desarrollo propio, ¿no? por muy diferente a nuestro que sea, y por muy que no reúna las características de los derechos humanos, que al final del día los derechos humanos son de corte occidental, y también tenemos que tener eso en mente, porque lo mismo nos pasó en Chihuahua, eh, con las comunidades rarambuis, que fuimos en pleno invierno, con la nieve, las temperaturas bajísimas, y los niños con las caritas cortadas de frío, descalzos, y queriendo plantear la visión del desarrollo de las casitas geo, ¿no? Acá abajo, nos mandaron a volar, pero en las patadas, ¿no? Ellos quieren seguir en su cueva, ¿no? en las condiciones en las que viven, y todos los que nos quitamos la chamarra, la gorra, la bufanda para dárselas a los niños, no nos tardamos en enjuerar y en decidir que los niños nos devolvieran la fe. ¿no? Entonces, esas son lecciones que, que no hablan, que no se escriben, pero que te sellan y que te enseñan a respetar al otro y a, a respetar su cosmovisión y a entender que la construcción no tiene por qué seguir siendo desde arriba tenemos que ser más horizontales en la construcción de los modelos de desarrollo en la plenación de las políticas públicas creemos que los letrados en las universidades o en las secretarías de estado vamos a planear cómo les va a ir bien a nuestros pueblos por eso el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos son tan importantes, porque nos ponen en el mismo nivel y más bien nosotros somos quienes tenemos que aprender de ellos, a escucharlos y a entender. Y por si la riqueza de México fuera poca, pues aquí estamos en el sexto lugar a nivel mundial en riqueza de recursos de hidrocarburos, fundamentalmente de shale gas, ¿no? que implica fracturación hidráulica. Entonces, la cereza del pastel, ¿no?, lo que nos faltaba para que todos los inversionistas extranjeros quisieran estar aquí volcados en nuestro país. Bueno, pues bajo este escenario, tenemos también que, eh, de acuerdo con diversas proyecciones que se han hecho, donde está la riqueza de los recursos eh, de shale gas, están también los pueblos y comunidades indígenas, por un lado, en la parte del sureste de México, y en la parte del noreste que no se ve en este mapa <coughs> lo que hay es un gran estrés hídrico ¿ustedes saben qué se necesita para llevar a cabo fracturación hidráulica? ¿o han escuchado hablar de fracking? Sí. ¿cuál es el insumo para llevar a cabo fracking? agua, agua. ¿qué tanto? hartísima sí. mucha agua entonces ¿qué vamos a hacer? si tenemos por un lado ¿no? las necesidades de la industria petrolera, que de hecho sea de paso ha sido clasificada por la Constitución como actividades preferentes sobre cualquiera otra que se pueda realizar en el territorio, frente a la comunidad de esas zonas que dependen del agua. ¿No? Ahí vamos a tener un tema de ponderaciones. Bueno, les quiero presentar este documento, algunas digamos, pinceladas de lo que tiene para que veamos, logremos identificar los tipos de conflicto que están inmersos en nuestro país con pueblos y comunidades indígenas cómo los cataloga la autoridad en este caso la Secretaría de Gobernación y qué bien o qué mal estamos implementando el convenio y los diversos instrumentos en materia de consulta yo no voy a hablar de consulta porque entiendo que van a tener una sesión de consulta solamente se los voy a dejar desde el conflicto ¿no? para que lo veamos desde el conflicto primero, si yo les pregunto ¿cuáles creen que sean los principales conflictos a nivel nacional que involucran a pueblos y comunidades indígenas? ¿con qué creen que tenga que ver? conflictos agrarios agrarios, con petróleo, ¿qué más? territorio agua, minería ¿cuál es la diferencia entre tierra y territorio? Es un concepto colectivo y tierra se ve más como desde lo individual. Ajá. Pero el territorio, así yo puedo decir, este es nuestro territorio. Bueno, más bien el, el, el territorio tiene que ver más con esta visión que nosotros tenemos sobre lo sagrado. O sea, porque de hecho, la visión occidental se tiene más como un espacio donde puedes habitarlo sin ningún tipo de convivencia en el caso de los pueblos murías, esta tenemos la visión de que hay mucha diversidad dentro de un territorio y que tenemos que convivir con esos, con esos otros seres que nosotros probablemente no vemos pero ahí están esa es la diferencia entre el territorio bueno, para mí, entre el territorio tierra, que no nada más se trata de un espacio sino más bien nos genera ciertas eh, relaciones interrelaciones efectivamente, sí. y el territorio no lo podemos medir con un lindero, ¿no? Porque a veces la gente se confunde y piensa que el territorio es aquel espacio respecto del cual no tengo un título de propiedad, ¿no? Que simplemente es un espacio que, que poseo y en el que llevo a cabo prácticas de manera colectiva, culturales, y la tierra, pues desde aquí para allá, del árbol de Doña Lupe a la poza de Doña Juana, ¿no? Y entonces ahí puedo especificar con ciertos linderos mi tierra. Pero justo el territorio tiene esta mirada más amplia, ¿no? Que incluso pues el territorio muy rarica, por ejemplo, son kilómetros, ¿no? Toda la ruta que van siguiendo una vez al año para llevar a cabo sus prácticas religiosas y culturales. Bueno, pues aquí, de acuerdo con este informe de la Secretaría de Gobernación, tenemos catalogados a los este, principales proyectos o conflictos que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Y si se fijan, el más alto son los proyectos mineros, ¿no? y luego les siguen los conflictos agrarios, como mencionaba el compañero, y pues ahí se andan peleando los, los programas y servicios gubernamentales con eh, los proyectos medioambientales y los recursos naturales. ¿Estas presentaciones se las pueden compartir? ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Ahora, si yo les digo, ¿y dónde localizamos estos conflictos? ¿Dónde creen, en qué entidades federativas creen que estén, eh, digamos, implementados o evidenciados estos conflictos? Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Chihuahua, Puebla. ¿por, ¿Por qué Oaxaca, por qué Chihuahua, por qué Chiapas? ¿Por qué ahí les gustan esos lugares? ¿Por qué se les ocurre que hay? Ahí es donde hemos trabajado. Ahí es donde hemos trabajado, muy bien. ¿Por qué otra razón? Por la riqueza de esas zonas, ¿no? Por la alta concentración de población indígena. Por la alta concentración de población indígena. Bueno, pues aquí tenemos que efectivamente Chiapas ocupa el primer lugar en donde se ubican estos conflictos y luego está seguido de Oaxaca y de Puebla. Entonces, pues partidos no andan, ¿verdad? Más o menos traen ahí una ruta crítica. Y pues para que vean el mapa, está bien padre, ¿no? Este es el mapa, van a tener la presentación para que en una noche en insomnio la puedan ver con calma, no? y puedan ver cada uno de los eh, conflictos que están desagregados por color y su ubicación. Entonces, quiere decir que tenemos un problema, y ahí sí se fijan en el mapa, ¿qué dice por el Golfo de México?